¿A la ventanita por acá? Para acá, La guay electrónica, weón. Bueno. Hola ¿Bien y tú? Bien Bueno Cuéntame eh, Necesito una entradita por el día porfa ¿Cuántas salidas? Cuatro Cuatro Y este es por hoy día ¿Te puedo mostrar ese código de barra o Me electrónico? El código de barra en la entrada, en, el, en la parte naranja del toniquete Ya, bacán Te pasaste, gracias ¿Dónde está? Ahí está ¡Oh! ¡Tuché! Es cuático que uno pasa a cierta altura Se llena de cactus con... Y amigos amigo tú listo, yo listo Te voy vamos cambiando listo. ¿Te tinca? Bueno, ¿hace oh, cuánto? Hace como una semana El viernes y el domingo Esto ha sido una revelación Buena cabros El gringo que dice esta weá sabe lo que hace. Uh, está barrito en algunas partes. Oh, se puede llegar allá. <ríe> No sé si a poder esperar a Andrés igual. Bueno. Uh -huh. oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! la hueá bacán. Está más apretado que la última vez que ¡Oh! ¡Oh! acá Estoy en el XL y voy a bajar el gringo. Que no son está? Esta, esta weá si la hizo un loco que sabe, ¡bueno! ¡oh, imposible. Oh, oh chicana, chica, no vayaba acá. Oh, le quedan bien hechos los saltos, weón, pues, la cabo. Harta altura, buenas recepciones. Bueno, una cantidad de información brutal pasando por mi cabeza. Dale Andrés. Oh. André, súper <laughs> bien, bueno. No te quiero manejar las curvas, pero te falta acostar un poquito la bici. Sí, mírame acá. Te ponía en la misma posición que lleváis, pero aquí la dejáis caer un poco. Oh, este era plano. Oh. Frené mucho, pero entré fuerte. Whoa, <laughs> <laughs> what <Woo! laughs> Tema. ¿Cómo? El lado tema. Bacán. ¿te sentiste mejor? Sí, más, ¿cómo? Filete. Ay, Está rico. Vuelvo a haber pasado la raja acá en la máquina. Y probando. Y probando. Démosle, ¿te sigo un rato? Uy. <ríe> Súper bien, weón. Uh. Atento con la frena en la curva. ¡Ah, corto! alto. ¿Fue mi freno lo que sonó? Ese es que me Ese hay que pedalearlo, parece Este está bacán, salta, salta! ¡Oh, oh, ese era bacán! ¡Ese es mi freno, weón ¡Estoy mierda! ¡Wow! Ahora entiendo todo, weón. Mi freno se está mojando y por eso suena así ¿O no? ¿Qué pasó acá? Esta mano la cerré No sé ocupar un camelback y casi me como ese hoyo y yo creo que por eso mi disco sonaba así. Ups. Oh, shit. Mi culpa, pero esto no debería sobresalir tanto. Debería estar cubierto con roca. Está peligroso ese hoyo igual. Mi mojé me hice entera no soy un pastel. ¡Qué onda yo! Uf, muy lindo la baja, a ver si se me mal. Le estaba cayendo agua del camel, parece que al disco y, y empezó a sonar horrible ¿eh? y lo miro para abajo, miro para adelante y me comí una cañería ah, sí. ¿Te caíste? Casi, pero le hice una grieta a la wea así que voy a avisar allá abajo a ver qué me dicen En un salto que había arriba de una rama, pensé que se me iba en... Ah si sí te vi, ¿Qué? te comiste la rama entera al lado izquierdo uno, uh, es, es pura chicana. Cuando le agarráis el ritmo, va y pum, pum, pum, pum. Cuando no, va y. Uh, uh, uh. Oh, qué rico andar, weón. Oh, el agarre está muy bueno. Oh, los peraltos están lisitos. ¡Woo! Uh, uh. la pierdo oh casi la pierdo oh, oh, oh. oh casi la perdí bueno se me fue de punta la bici oh, oh. La salida estaba medio acuática ¿Te de nuevo? No Quiero ver la salida aquí, casi pierdo el no-hander bueno, ¿Es que Está de lado, está, o está peligrosa Sentí que rechacé, me popió y me tiró para el lado la bici Pero ahora está así Y esa weá, con esa compresión te mata Yo He escuchado muchos que han caído ahí Pero así, de punta No-hander y lo haces así y eso que la perdí bueno la tajé apenas así. Oh, me cagué eso esto fue arriba los saltos ¡Wow! El medio hoyo que pusieron ahí, ¿Cómo están, chiquillos? Buena, ¿cómo está ahí? Oye, el medio hoyo que pusieron ahí, ¡Güey, ¿Cómo estás en la caída más? ¿Se sacaron la mierda? Estaba ahí sangrando, tío. Un poquito. Oh, ahí fue acá el frente. Sí, yo estaba acá. Sí, que se mira, sí, mira, ahí viene. Bueno, hay hay cachero, de pero... ¡Oh, de monta horriles! Sí, sí. ¡Oh, el costalazo peor! Bueno. ¡Qué grande, weón! Bueno. Está grande este, y es un hoyo, el corto no perdona nada, weón. Bueno. Eso es lo que sea, Rodrigo y que quedó súper... Es grande, weón, bueno. yo no me cuento qué... Que hoy pareció al de Mordor. weón. No, pero no está tan para... está más suave. Es, largo, bueno. es que el corto, weón, bueno, ¿por qué les ponen esas paredes tan grandes? Esta cuestión acá debería ser redonda. Sí, bueno, es un bike park. Ya está una, una línea de saltos tan pro, ¿cachai? ¿Cuánto recorre? 18 y 18. Yo, yo. Yo ando con stickers. ¡Oh! bueno! ¡Oh, bueno, oh te pasaste! Ah, hay más colores, creo. Gracias. Uep. ¿Nos podemos hacer una foto, urfa? Oye, sí. Mucha... Aquí entra para acá. Ahí ja. bueno. No. Cuídense cabros, que estén bacán, no. un gustazo no, Muchas gracias Chao, <laughs> Aquí paso. <Woo>. <laughs> Toco, no. <tose> Verdad. Lo cambiaron. Lo cambiaron Ah, ya hay algo marcado de tierra. ¿Vamos a practicar esa cuestión? Ya. ¿Estás cansado? Está? ¿No? no. No descanse tanto, hombre, ahora le toca saltar. Este va a ser un tramo exclusivo para Patreon porque con Andrés vamos a practicar su rechazo. Y si logramos aprender algo hoy día, esto se debería transformar en un tutorial. ¿Te acordáis tu rechazo que era como medio... Creo, creo que ya te caché la... todo este tiempo. Bien, pero seguir rechazando para arriba en vez de te distraís mucho más fácil. Pero hoy día yo creo que interiorizaste algunas cuestiones bacanas que te van a servir. ¿Cómo estuvieron esas clases, André? Bueno. ¿Aprendimos algo? A ir estirado, bueno, y no como jorobado en, ¿Estirado? en el... Aire. Estirado. Estirado. <risa> Hay que ir estirado. ¿La sentí? ¿Qué tiene? Está caliente la agua Está hirviendo, buenísimo hicimos el medio video. Y parece que estaba no grabado nada y ahora está pegada, así. Si saco la batería ahora, quizás realmente no grabe nada de lo que grabamos. Pero va hago? a quedar todo en el alma de nosotros y en el consciente. Gracias por el consuelo. Dice que está reparando la basura que sea que haya hecho. La batería se la entera Y aquí estamos con Andrea esperando a ver qué pasa. Mm, Esta no pinta nada bien. Es la cámara menos confiable del mundo. Aún. Te sigo. Te sigo. Te sigo. Estoy exhausto. Es que el último tramo, weón, bueno, a mí no. ¿No? No me da por físico, weón. Bueno. <risa> Qué borraja, weón. Ay, weón, ya. ¡Ah! <risa> hay cruzado <risa> oh qué mal no me la creí ni yo <risa> ¿Están siguiendo bien donde está esa como que hay que pelear para arriba? No, ahí no me da, weón. Oh. No, como ahí no me deja loco la salida. El gringo se pasó. Puta que está esa güey? El gringo, el, el, el gringo sabe hacer pista, weón. Porque para hacer esas chicanas, esas conexiones y que funcionen bien. Tienes que entender qué güey está pasando. Güey? Tenéis que entender las limitaciones de la bici, claro. ¡Patada ninja! ¡Get out of the way! Eres tan buena persona, Andrés Jorquera, weón. Un ejemplo de persona. Te ha la linda, weón. Te tengo cachado. No sabes nada que soy un demonio. A romper ese peralte buena buena buena anda oh. después si te gustó el oh de oh, oh, oh, oh. Andrés Jorquera <risa> te daría un like aunque me asustaste un poco si te gustó estar en... En... en el ¿en el final? si te gustó ver Andrés no si te... por si te... oh, ahí empezamos pues. y la música de fondo y la música de... si te gusta esta música de fondo Comparte este video. Nos vemos en el cerro.